Gracias a todos de nuevo. Vamos a continuar a la hora de que vayan subiendo uno se si a esta muy interesante jornada donde se han hecho ya cosas muy importantes. Eh, han salido varios temas encima de la mesa que enseguida seguiremos ese hilo porque han sido muy interesantes en esa eh, mesa en la que participaban representantes del Ayuntamiento y de las asociaciones comerciales de, de la ciudad. Hemos visto como al final Jaime siempre los hosteleros han podido participar, aunque sea aquí en su mesa de comercio, o sea que de alguna manera al final ha podido entrar en una de sus reuniones. Bueno, vamos a hablar de, de cómo están las cosas con, con el comercio, con los representantes del mundo del comercio, los que lo viven día a día. Con nosotros en esta mesa está Isabel Delamo, que es la secretaria de la Asociación de Empresarios de Supermercados de Castilla y León. Hola Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, perfecto. Una asociación que representa a Ojo bien. 1.125 establecimientos, estamos hablando de más de 13.000 empleos y de una superficie comercial superior a los 700.000 metros cuadrados. Algo tienen que decir los supermercados, mucho que tienen que decir sobre el comercio en las ciudades en el centro de las ciudades. Así que vamos. También está con nosotros Chivo Rey, ¿qué tal Chivo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Gerente y administrador de Media Market en Valladolid, una empresa que se ha instalado ya con una de las fichas del tejido empresarial. Es motor de, actualmente del centro comercial de equinocio y entre sus políticas actuales también está el regresar al centro de las, de las ciudades. Y también completando esta terna está Rafael Monedero. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. Administrador gerente de tiendas Monedero en Valladolid. Incluye 12 establecimientos, una empresa familiar que arrancó en 1939. El es un de cuarta generación ya. Cuarta generación. Ahí está. Mi nieto de Comunidad. Mi nieto de Comunidad y como podéis imaginar, conoce pues, como pocos el, el centro para la medicina. Es verdad que antes nos han hecho una radiografía, un repaso perfecto de cómo estaba esta informe de datos encima de la mesa. Un semblante no del todo optimista con el comercio de Valladolid, por la situación que se, que se vive actualmente, por la vivida en los últimos años de la crisis. Bueno, vamos a intentar pegarle un pequeño giro porque queremos también hablar de optimismo y de posibilidades y de fortalezas que tiene el centro de una ciudad como Valladolid para recuperar su En este sentido, Isabel, si quieres, no, vamos a arrancar por aquí, pero en cualquier momento cualquiera puede intervenir. Eh, Nos pues hemos estado dando cuenta que los supermercados, que durante muchos años, no solo aquí, sino en toda España, en toda Europa, habían apostado por. Las afueras de las la ciudades, ¿eh? por parte de comerciales, están ah, regresando al centro de la ciudad, están regresando a la ciudad, están regresando al comercio de proximidad, no solo sino también a, los, a, los, a los barrios. ¿no? Una política que, evidentemente, es al final económica, ¿no? porque las empresas van a tener la cosa pues que es rentable la ciudad, es rentable en En primer lugar, bueno, agradecer a, a la TV y a, a Bondacero el que nos haya hecho la posibilidad de estar hoy aquí con todos vosotros. Eh, contestando a tu pregunta, nos, tenemos que decir que nosotros eh, no hemos sido nunca un, un formato de, de periferia. Nosotros hemos nacido, hemos nacido dentro de las ciudades, somos supermercados que han venido transformándose de pequeños comercios que se, se han ido abriendo y se han ido ampliando eh, dando, ampliando su oferta y llegando a lo que hoy tenemos como un supermercado. Todas nuestras eh, empresas no, no llegan a, a estar en la cuarta generación como, como Rafa, pero todas nuestras empresas, la mayoría de ellas, son empresas eh, familiares. O sea, todas eh, tuvieron eh, este germen de, de supermercado, de, de comercio, de proximidad. Eh, nosotros hemos estado y estamos, eh, principalmente somos comercio de proximidad. De centro de la ciudad, de barrios eh, muy apegados a, a lo que es el comercio de proximidad, en algunos casos eh, pero es raro encontrarnos nosotros en, en la periferia, y claro, sí que estamos pero dentro de barrios que se, han ido, que se han ido saliendo a lo mejor de lo que es el, la trama urbana de, de la ciudad dicho esto, nosotros consideramos que desde luego, eh, somos un motor ahora mismo eh, importante para el ...el comercio de la ciudad... ...y el comercio de los centros... Eh, ...nosotros tenemos una oferta... ...también hace unos años, y sí que es verdad... ...que a lo mejor era por lo que ligabas... ...hace 30 o 40 años... ...el principal comercio que había... ...de productos de gran consumo... ...era el hipermercado... Eh, ...esto nació pues en los años 80... ...proliferaban bueno, los, los hipermercados... ...en las cafeterías de la ciudad... Eh, ...eso sí que se ha ido transformando... Eh, ...y ha ganado peso precisamente... ...el supermercado de proximidad porque hemos llegado un poco a lo mejor eh, a atender a los clientes las demandas que tenían. Nosotros eh, teníamos menos surtido que los supermercados, pero hemos ido ganando el surtido. Eh, tenemos mucha variedad y sobre todo lo que teníamos atendido, un diferencial de precio, ese es el que hemos ajustado, ¿no? Entonces ahora tienes un surtido importante a unos precios eh, muy competitivos, altamente competitivos además en España, eh, tenemos unos precios mucho más bajos que la europea de la alimentación. Y lo tenemos al lado de nuestra vivienda, al lado de nuestro lugar de trabajo, sin necesidad de desplazamiento, podemos decir que el 85% de los clientes nuestros van andando al, al supermercado. Y esto que está haciendo, pues que ese flujo que nosotros eh, tenemos de atracción de clientes con eh, pues lo cual aprovechar todo el comercio en nuestros supermercados eh, tenemos a lo mejor que es un supermercado medio o incluso más o menos pequeño para esto de 700 metros, atrae ya más de mil clientes diarios eh, a su establecimiento son pues mil clientes que pasan por aquellos eh, comercios o, o hostelería el resto de servicios que están pasando por delante de sus puertas y están viendo sus escaparates entonces, en ese sentido, creo que somos un motor muy importante de los, de los centros y, y barrios, lo que se llama la trama urbana, somos un sector muy importante y, y que desde luego hacemos en Locomotora y, y esa es la idea, el tratamiento que tenemos es seguir eh, ubicado en, en, en los centros. <coughs> Yo es que es lo que he echado al menos de, de las intervenciones anteriores, el, el concepto de, de ciudad y el comercio. <coughs> Eh, no toda la actividad comercial tiene por qué estar en el centro de la ciudad, pero sí dentro de la ciudad. Entonces, nuestros barrios tienen tanto eh, poder económico como en el centro de la ciudad. Las ciudades en el centro se están desertizando y creo que no solo ha desaparecido eh, administración, ha desaparecido el en el centro, ha desaparecido el ejército, desaparecen hospitales, pero ahora claro, nosotros estamos donde está la población. Y esas corrientes, ese comercio de proximidad, comercio de proximidad, comercio de calle, no comercio de centro comercial. ¿no? y bueno, el centro comercial también es otra aventura porque se llama centro comercial y bueno, que ya se apropian hasta del nombre, ¿no? eh, Pero vamos, yo reivindico el, el comercio este que está próximo a nuestros domicilios, que está en los bajos de nuestros domicilios. pero nosotros hemos montado las tiendas que se montaron empezando hace un montón de años, siempre cerca de los centros de consumo, el comercio del día a día, el supermercado, nosotros vendemos lo de al lado de que vende el supermercado y somos competencia yo confío. En, en esa ciudad sostenible que tiene el comercio próximo para el día a día. Y otra cosa es, y hablaremos un poco, el tema de la accesibilidad para esas compras ocasionales, mensuales o anuales, compras importantes que a lo mejor no tienen por qué estar en todos los lados. Pero una ciudad policéntrica y bien estructurada, yo creo que es importante a la hora de diseñar nuestras ciudades que creo que, que nos falta, pero también podemos hablar. Sí, importante la idea del refuerzo y de la complementariedad ¿no? de, de los negocios, porque, ¿quién decía al que va a un supermercado pasa por delante de, de, de otros procesos, Todos son complementarios, es, es posible encontrar eh, que todos puedan meterse en ese salón. Yo, yo bueno, primero, daros las gracias por habernos invitado. Lo eh, segundo, quiero pedir disculpas porque, como valenciano, sin pelo, estos cambios de temperatura de la de Riz, que están aún un poco, poco tocados los de del campo sí, no ya les ha dejado a 30 grados, ya... aquí a 15 y luego también quería decir un poco es que la mayor parte de las cosas que voy a decir no las voy a decir como representante de Mediamar sino un poco como yo creo que es más como persona que lleva 20 años 25 años en el mundo de la gran distribución que se ha movido en Valencia sí. San Sebastián, Barcelona, Madrid etcétera y y en ese sentido a mí me gustaría un poco reflexionar o es por lo Primero, ya me parece súper bien que estemos aquí reflexionando sobre el modelo de ciudad, sobre el centro, sobre, um, porque por ahí empiezan un poco las cosas, ¿no? Cuando empiezas a hacer algo bonito o cuando empiezas a hablar de ello ya estás uh, haciendo que algo pueda suceder. Yo, yo, yo no creo que sea, ya un, es que sea un problema de dentro ciudad, fuera ciudad, sino es... Es un tema de clientes, los clientes están cambiando. La sociedad actual es distinta. Nuestros... Todos nosotros estamos haciendo nuestra propia revolución digital. ¿no? Entonces, si unos más avanzados, otros menos avanzados, y al final, hoy, la mayor parte de los clientes, como clientes, somos eh, lo que ahora se empieza a llamar el, el, el total costumbre, ¿no? el cliente total que es. Lo mismo compras por internet, compras desde el móvil, compras en la tablet Pero luego te das un paseo, te, toma, te gusta tomarte un vino, te gusta ir al supermercado central de casa eh, Vas con los niños y, y ellos coman, compran sus chuches, sus historias y... ¿no? Al final es, somos un poco globales ¿no? en todos los sentidos Y en ese sentido el tema no está en dónde están las cosas sino en cómo se adapta cada cada cosa a este nuevo cliente. ¿no? Entonces es un, es, no es un tema de centro comercial, centro ciudad, centro de vida, no sé sino un poco es dónde están los clientes, cómo son, cómo nos adaptamos. ¿no? Y ahí, pues bueno, pues es, hay empresas que se adaptan haciéndose omnicanales, hay empresas que se adaptan haciéndose omniformato, um, om, omni ¿no? hay empresas que se adaptan, pero en general. El, el truco está en adaptarse, ¿no? en buscar qué puedo hacer yo por ese nuevo cliente, qué puedo hacer yo por ese... ¿cómo lo hago? No? Evidentemente eh, eh, tiene que ser a base de adaptarse. Adaptarse, eh, para que, eh, la revolución digital, esta que nos proponen, eh, yo no sé si es la solución para nuestros temas de calle, que... Creo que es un planteamiento. El omnicanal y la compatibilidad de todos los formatos, por supuesto, mejora la oferta para el cliente y lo que tenemos que tener es un cliente satisfecho que encuentre todo lo que busque a un clic, a pie de calle. Nosotros reivindicamos que a pie de calle hay cosas que se pueden hacer. Que no se puede comparar eh, comprar una manzana por internet viendo una foto y dándole al click, que tocando la manzana y decir esa de al lado de la cocha, por favor, deme esa manzana. Y entonces, claro, nosotros definen, ¿no? Hay espacio para todos, pero claro, nosotros somos el comercio de las personas, no somos el comercio de los códigos de barra, los números y espacios. ¿no? Nosotros apoyamos el que haya un poco más de servicio, de ah, de color o ¿no? de sensaciones distintas al comercio digital que bien y que te tendrá su cabida. Pero ¿no? y, digamos que igual que se puede poner una buena. La verdad, lo dicen, este, pues, se puede tomar un Wingstonic y, y hay espacio también para los que toman vitronas, y se dice, bueno, pues reivindicamos que haya un comercio también para comprar una televisión, que no, no lo va a hacer en la ciudad, no, no, no puede acceder con el coche, y haya espacio también para eh, poder comprar accesorios de móviles, o tal Yo creo que eh, en la diversidad, en la biodiversidad comercial está el, el, el punto que no se puede crecer solo en modo, en modo grande o solo en modo periurbano, que hablaba antes eh, Ana al inicio de la No, yo estoy de acuerdo contigo. Porque es, al final, cuando tú vas, viajas por el mundo, ¿no? ¿Ves, eh, ves grandes centros de ciudad que son súper comerciales, y da igual que tengan coches que, que no, que sean eh, completamente peatonales o no, pero es.. Y luego ves grandes centros comerciales que también tienen su atraen gente los hay cerrados los hay abiertos los hay de todo tipo de cosas pero al final es qué hace que la gente vaya a esos sitios al final es la experiencia es una la es, experiencia, es, es la buena experiencia, experiencia. y esa buena una experiencia está basada pues precisamente en, seguramente estará basada en, en haber hecho previamente una serie de trabajos donde hay una, una oferta variada donde hay un, Buen servicio, donde hay unos buenos precios. ¿no? ¿Donde, eh, hay un mix de comercio, restauración, eh, turismo, etcétera, etcétera, que, que da un poco toda esa cosa. ¿no? Y, y, y al final, la gente, la gente está dispuesta a dejar el coche a tres kilómetros y caminar lo suficiente si lo que va a ver es atractivo. Bueno, sobre todo si el camino es atractivo. Pues, pues, claro, por eso ¿no? bueno, Y también si cuando vuelves. ¿No tan soplado 25 euros en, sí, en el parque por haber dejado eso? Son cuestiones muy, muy interesantes Isabel, si veía que a veces disentías, a veces... Bueno, sentías. yo entiendo que, que realmente ahora estamos en un momento, ¿no? Que, que parece que todo lo que suene unicanal tiene que estar todos los convencidos eh, a ello. Yo creo que, que, que a lo mejor no se trata solamente de eso, pero creo que incluso el comercio de a pie, de, de contacto con, con, con el cliente, de enseñarle, de mostrarle, también mmm, tiene que ir evolucionándose y meterse también en esa dinámica. Cuando hablamos de digital, el digital es todo, no solamente es el comercio online, mucho menos. Eh, y entonces ahí yo creo que hay mucho trabajo también que hacer. Decíamos, ¿no va a venir el comerciante al centro a comprar una televisión? ¿Por qué no? Pues si no puede llevar en la televisión, el comercio tendrá que hacerse la llevar a la casa, eso es lo que hacemos nosotros con, con los carritos de la compra, la gente va no se va con el gente y las garrafas de agua si no puede aportar, nosotros se lo llevamos, entonces ese, esos planteamientos que, que, que claro hay que irse lo pensando y hay que irlo haciendo y ponerlo en marcha, pues eh, igual que se lleva un carrito de la compra se lleva una televisión con más, o sea que, Sí, pero eh, el almacenamiento de esa televisión o de esa lavadora puede ser por los físicos no, no es de... Por supuesto, de... por supuesto. Hay soluciones de todo claro. tipo como para claro. eso, ¿no? Hoy en día eh, empiezan, pero esto es en todas las películas de Nueva York, que hemos visto a los tíos con la bicicleta repartiendo, o sea, no, pues eso ahora empieza a ser así y hay soluciones para el centro de ciudad, donde... En eh, un par de horas eh, has entregado, en una hora has al producto, para esa señora o esa persona que no, no le viene bien llevarlo. Tal. Y al final, efectivamente, lo digital no lo es todo. La gran suerte que tenemos nosotros, los comerciantes, es que tenemos algo que Internet no da, que es una sonrisa, es una cara, es una. ¿no? es esa cercanía y esa proximidad. Es decir, la ventaja competitiva principal que tienen todos los comerciantes de Madrid en general, es precisamente la persona, ¿no? Que no significa que no tengan que tener el, los otros canales también para llegar hasta ahí, ¿no? Pero al final... <risa> de <risa> Dejad que, que recuerde que, que estas jornadas tienen un hashtag, bueno, que si tienen cuenta de Twitter pueden ir clickeando, que es eh, Almadilla Centro VLM, de Valladolid Problema Capital, que... de... De... De... De cualquier... Eh, hablabais de a pie de calle. Vale, a pie de calle uno llega al comercio, porque el comercio de proximidad tiene que llegar de alguna manera. Y antes eh, he escuchado algún rumor cuando hemos oído hablar del de, de asunto de, de aparcamiento. Pero antes de eso, quería hablar de eh, que uno tiene que conseguir dónde llegar. Es verdad que hay realmente problemas, serios problemas, para que eh, empresas ya de cierto peso, con, con ciertos requisitos de espacio, de infraestructura, lleguen a las ciudades, y en este caso lleguen un poco más al centro de, de la ciudad es verdad que no existe la flexibilidad necesaria por parte de administraciones a la de, de licencias y demás, o incluso hay eh, imposibilidad por espacios en la ciudad para, para poder hacer eso para poder estar en, en lugares donde eso serviría para tener otras transitoral de esto de formación ¿sí? yo, yo la, la realidad, se, se asume, no, no soy del departamento de expansión, entonces no sé qué problema puede haber Yo sí sé que me llaman últimamente He abierto tiendas en el centro de Madrid, en el centro de Barcelona, en el centro de Valencia, en el centro de Sevilla, de Málaga, etcétera, etcétera. Y, pero al final es la decisión de ir al centro o las oportunidades, pues son pues, sencillas o no, en función del de momento y de, y de la ciudad. Yo no ah, creo que, bueno, que sea posiblemente complicado No, Eso. No, no, no, no, bueno, no creo que sea así bueno. Yo creo que para pero... si tú... Nosotros. Eh con el formato ahora mismo que tenemos de supermercado, porque necesitamos tener una dimensión suficiente como para tener una oferta, lo que hemos dicho, que, que disuada de, de, de otras alternativas y una oferta global que, que lo hagas todo en el mismo sitio para ahorrar tiempo también. Nosotros necesitamos unas dimensiones eh, para un establecimiento, eh, tenemos desde 300 a 1.500 metros cuadrados, pero bueno, eso es de sala de venta. Necesitamos, yo que sé, mínimo mil metros cuadrados para hacer un supermercado pequeño. Eh, en la ciudad y no lo estamos encontrando. Ahora mismo en el centro de Valladolid no tenemos locales que reúnan los requisitos eh, suficientes, sobre todo de dimensión y, y de estructura del propio local, que, que nos hagan viables poder abrir o sea, un supermercado. ahora mismo supermercados que querrían abrir supermercados. Por supuesto, todas sí. las enseñas están buscando ubicaciones en el centro, pero no las hay ahora mismo por eh, problemas pues, de estructura, que hay distintos alturas, dos niveles. Entonces, eh, para nosotros realmente es un problema el poder crecer en este... En mayoría hay posibilidad sí, física de muchísimos locales porque nos reúnen más de mil metros cuadrados, no hay prácticamente. Y, y muchas enseñanzas lo necesitan, porque en bueno, pues, es una ciudad complicada. Pero parece mentira, hay muchos locales vacíos pero también hay... En es una ciudad rubriol, porque tenemos un montón de instituciones eh, aquí, tenemos aquí este sitio este sí. Yo no sé si un sapo te habría aquí en la pero sería imposible eh, meterlo. Dice, que es como Norte Castilla, Telefónica, etc. Dice, resulta que en Madrid conventos. ¿Cuántos conventos? Tenemos en de historia un espacio, una huerta. Así. Dice, que tenemos en Madrid muchos espacios vacíosísimos. Y, y en cambio faltan locales o espacios. Dice, no tiene sentido. Parecía que el Plan General de Ordenación Urbana iba a solucionarlo. Ese plan que iba a ser para los el de Mayo ya del 2017. Pues, pues no sé, yo, yo creo que Valladolid tiene ganas de, de tener un comercio moderno, con unas locomotoras, que evidentemente cuando me ponen un mercado en al lado, pues, pues la, la gente pasa mucho más, o sea, eh, pasa mucho más al lado con demanda y si como traer locomotoras comerciales al centro de Valladolid cuando me preguntan qué es lo que tendría, dice, es que el coste inglés es su competencia. Y no, no. tráiganme muchas locomotoras y que no se me vayan a un centro comercial en el extra radio, que eso dificulta en el paso con mis familiares. Ese problema la solución seguro no, no, no, que, que termina la cabeza nuestra. ¿no? si no tenemos locales suficientemente grandes, pues vamos a unir, a unir los locales, ¿no? Es decir, tan, tan complicado poder resultar Política de Es un tema de política de uso. Entonces, eh, si el ayuntamiento no lo permite, parece que no lo va a generar, como decía, puede permitir facilidades, entonces no puede tener comercio por ejemplo no una a tener para otra. Yo en Madrid, en Alicante Ves y un edificio de cuatro alturas el que en un edificio comercial de varios. Pero ojo que estamos hablando también de, de pequeñas tiendas. ¿No? Imagínense que a uno que tiene, una, que tiene un pequeño comercio sí, sí. le va bien, y que de al lado está vacío y quiere ampliar su negocio. Ay, amigo. Pregúnteselo a los Lores. Esos que tienen una licencia para una cosa y quieren ampliar porque les va bien el negocio y quieren ir a otro lado. Hay cosas que son muy, muy rígidas y, y que no lo permiten. Simón, me deja mucho. Hablabas antes de que mi Marca haya llegado al centro de muchas ciudades y el del aparcamiento, como lo estáis haciendo. Eh, cuando uno va a no llamar, a veces se compra una tele y le lleva las llamas. la llama, ¿no? Bueno, eso siempre tiene soluciones. Quiero decir que al final siempre hay, si hay aparcamientos de los cercanos, lo que se hace es pues, eh, crear una serie de, de stop-and-go, ¿no? donde la gente puede parar en un momento dado, recoger su compra y tal. Y luego están soluciones tecnológicas hoy. Eh, de, de tipo logístico, para entregar y a los clientes, para buscar, recoger, llevar solo con bicicleta, tenemos hoy un montón o sea, y Ese no es el principal pero al final la gente va allá donde quiere ir si hay, un, si hay algo que les interesa ¿no? Entonces, eh, el centro de Madrid, parcar donde puede, teóricamente ¿no? La plaza de Cataluña es casi imposible de afrontar. El hay esta cortina de esta esta armada, que está Apple, está, está, está, está, está absolutamente todo el mundo. Y no es un inconveniente. Porque hay soluciones logísticas suficientes para que los clientes puedan llevarse esa, ese, ese producto esa, una zona de stop and go o sea, sí, en el de tu carga, tu compra eh, pues eso, cargas, digamos pero, una carga y de descarga para consumidores, pues, no está para consumidores en las zonas eh, de la, por ejemplo en mayoría en la zona de calle Constitución pues básicamente es una zona de alta rotación que permita cargar y descargar no, no solo a veces problema logístico de llevar, sino de meter cosas en el centro, que también es de complicado. Encargar, Señores que entran con redes, a descargar los no suyo, no, o sea, que no suya el no. El, el problema no es el sacar de género, a veces también meter el, en el centro de nuestras ciudades la eh, vida. Hay problemas de accesibilidad no solo de personas, sino de mercancías. Y eso, esa es la que me da. Yo también pienso que Madrid está al final no está siendo una ciudad suficientemente pequeña como para considerarse todo un gran centro. ¿no? La ciudad se sigue, se sigue cruzando en 15 minutos, o sea, no es, no es el gran problema de ciudades como Barcelona o Madrid, donde la gente que vive en el centro. O sea, yo creo que hay que reflexionar sobre eso. dónde vive la gente. Pues ese, dónde están los millennials viviendo, ¿no? ¿Y cómo atraigo esos millennials aquí? Eh, ¿Qué tipo, no? Hay pues... una cosa que, que se me ha olvidado antes cuando estaban hablando de, sí. pues, del ayuntamiento de Valladolid, de Valladolid, de Valladolid o sea, no, no, no, no, idea, que está que eh, Valladolid habrá perdido población, pero tenemos mucha población que no, que no tiene buena acceso, el tema de la accesibilidad en Valladolid, <tien Clint East> complicado. Y que no pensemos en países. ¿eh? Pensemos en que en Arroyo la comida nos viven 20.000 personas. Sí. En, en Arroyo vive. Sí, vamos a poner bueno, medio millón. ¿No? Pues, pues, hay que acceder. Y claro, cuando se nos llena la boca de este turismo, bueno, es que van a venir turistas de que Me parece fenomenal. Me parece, además, un buen turismo. Me parece fenomenal el turismo que vienen deportivo, Cuando Vienen eventos, estos compran. En los que vienen, los abuelos que decían los jubilados compran. Mes o van muy deprisa por las fechas. Pero claro, es que la mayor parte de nuestros clientes no tienen ni en Ryanair, ni en Ave, eh, pues vienen en la regional o vienen en Aubasa. O sea, los que vienen de Parque Sol o vienen de Laguna vienen más en una semana que en todo un año en avión. O sea, y pensemos que, que nuestros clientes tienen que tener acceso y los millenials. No están viviendo en la ciudad. Tenemos que recuperar. Lo que es que los al es que es que es que es que centro la de la ciudad. Bueno, estamos hablando ya de que el centro de las ciudades es que es un mal endémico de las ciudades. iniciativas en ciudades donde han conseguido, a través del público, del público joven al, al centro a vivir a base de, de, de otro tipo de políticas. Mm. Pienso más en ese tipo de cosas que, que no en. en pues, no sé si la si la solución a no, todos los malos es que estemos aquí en el centro me llamar y no sé quién y tal no eso a lo mejor, la soluciona a este tipo de cosas es, es traer sí. público joven a vivir aquí sí. y entonces cuando el público joven esté viviendo aquí eh, demandarán una serie de servicios que alguien tendrá que, que cubrir ¿no? sí antes de si es, este hecho la presidenta de la CBA, como... la FIBA, Angela sí. de Miguel ciudad de periodista y le preguntaba al, al concejal si en algún momento se va a poder hacer eso que parece bastante sensato no que es, si hay un piso por ejemplo, poder dividirlo para hacer los dos más pequeños porque ahora mismo casi ninguna familia necesita 130 metros cuadrados para sí. De todas sí. formas yo creo, yo creo que sería importante eh, el, es muy importante sumar ofertas comerciales de de pues, es sí. importante eh, el pues, efecto que puede traer Mediamar al centro de la ciudad como cualquier otra, otra superficie no tenemos que hablar tanto de, de, de porque la ubicación es, marca el hablar de comercio por proximidad aunque no te guste con respecto a la periferia sí que marcas, que pues si estamos hablando del centro, una diferencia de gestión, eh, para empezar. No es lo mismo, no, es, no, tiene, no concibe eh, su negocio igual, un comerciante que está en la calle Santiago que el mismo comerciante que está en, en Balsur o está en Río Riosotip. Es, es el mismo comercio con el mismo eh, formato de tienda, con el mismo producto y sin embargo su idea de negocio es distinta. Si conseguimos hacer una oferta Plural en Valladolid, muy diversa. El poder de atracción que va a tener de cara, me da igual que sean milenios que, eh, que vivan dentro del centro, que vivan en, en Parquesol o en Arroyo. El poder de atracción que vamos a tener el centro es mm, muchísimo más alto porque vas a conseguir sinergias. Vas a conseguir que lo que decíamos nosotros somos locomotora, eh, Mediamar es otra locomotora. Hay muchas que pueden actuar y juntos se va a sumar muchísimo más, porque vamos a, a, a juntar el, el venir, ya que vienes al centro, miras en, en un comercio, miras en otro, te tomas la caña, eso es lo que tenemos que hacer, eh, conseguir traerlo, después vamos a ver, claro, tiene que ser accesible el venir, ¿no? eh, tiene que ser accesible el, el llegar y el poder, pero más que si viven exactamente o no, el, tiene que ser un polo de atracción suficiente como para que la gente venga aunque no viva aquí, o sea, la gente tiene que venir al centro eh, porque tenemos una ciudad que, que, que tiene, por la, la configuración que tiene Valladolid, el centro tiene que ser el núcleo fundamental. Entonces yo creo que es muy importante eh, eso, hacer un, un centro desde el punto de vista, tanto comercial como de servicios, importante que tire de, tire de la gente con bueno, independencia de que vivan o no solamente en, en el centro. Lo que decía al principio, el centro, el centro da servicio a toda la ciudad que eh, decimos que también puede haber otro comercio, otro tipo de comercio, aquel que está en los barrios y que da servicio a, a, a lo más cercano. Entonces, en el tema del multiformato, pues claro. de, de, de eh, evidentemente las actividades culturales no pueden estar todas en los barrios o no pueden estar ¿sí de dispersar actividades, Bien. pero el centro tiene pues ese aliciente, ese, ese, ese dinamismo que no tiene en de lo que, si tenemos una oferta comercial suficiente cultural suficiente si tenemos eh, actividad administrativa, si tenemos administra el eh, tema de sanidad el eh, tema de los médicos eh, bueno pues es que están saliendo también los sanistas y estos hay algunos que han, pues, han salido fuera las mutuas, los seguros la, tenemos que llenar de actividad complementariedad de todas las actividades que se puedan hacer aquí, los colegios porque es lo único que nos quedan ahora de, de llamada y que todos los días pasan y todos los días entran, vinculados muy al coche, muchos de ellos, pero, pero el centro, por ejemplo, traen, si hay 5.000 niños estudiantes en el centro de Valladolid, pues hay 3.000 padres que están entrando y en el centro. En el centro amplio, llamamos centro y dicen la ciudad, no llaman la ciudad yo creo que es un mensaje que está quedando claro aquí también y también en la anterior mesa, no es ese eh, no al progreso vaciado que nos los que como de edificios como este, que tenemos aquí enfrente porque pues convierten en grandes urbanísticos que lo único que en alrededor es los eh, pues, negocios que van a los clientes ¿no? que, son, que hay, es, es una posibilidad que hay de recuperarlo, ¿no? porque en este caso, por ejemplo, estamos hablando de tres años de paralización parece. De este vacío, empiezas a recorrer la calle para allá y llegas a los locales, locales, locales, y en cuanto se cierran locales, las calles se vuelven inseguras, y en cuanto las calles se vuelven inseguras, baja el precio de los inmuebles, al final es la pesadilla que se vuelve a Yo creo que debemos que aprender de ejemplos como en Francia, de estos que antes todo lo moderno estaba fuera, y que vamos a montamos muchos carrefour y montamos muchos al campo fuera y todo fuera y todo fuera y lo moderno, eh, la residencia y la vivienda y la compra se hacía fuera y los centros eh, se hicieron de... han gastado mucho, muchísimo dinero en recuperar los centros eh, históricos de las ciudades de Rocia, el paradigma de, de los centros comerciales y, o de las, de los supermercados más no, y luego hay que gastar mucho en recuperar, Nosotros pues estamos todavía en un momento que... Creo que a es dinámica y que hay que gastar dinero en que, en que se vuelva a residir y que el centro sea dinámico. Estamos en, Nos damos la vuelta hacia afuera y, y el es centro o todavía, y esa es mi esperanza, podemos hacer algo porque el centro de Valladolid, y yo creo que es un centro andado. Cuando han dicho, dice es que somos la ciudad que más metros cuadrados tenemos, la ciudad, yo creo que una de las ciudades de España más altas, donde más anda la gente. Bueno, podemos andar más, pero ya para superar nuestro construido récord, pero es una ciudad muy pateada. Hay películas que salen, que son todos siempre, sí. pintadas, sí. o sea... Falso, y, un paseo a Es una ciudad muy alta. Como charla agradable esta que estamos manteniendo, pero que abrimos ya a todos ustedes, así que si quieren, eh, antes se han quedado algunas preguntas, en que han, eh, han preguntas pendientes, o sea que si quieren, ahora mismo... Eh, pueden participar, aportar, preguntar, lo que quieran sobre las muchas cuestiones que se están también está en esta jornada. Sí, como interacción. Bueno, estos dos han salido un poco más tímidos, pero son muy tradicionales. ¿Querrá estar valle solitario? Sí, sí, sí. Lo queréis de Valencia. Cuando ya me salí de Valencia, es genial. Hola, con nuestra presente aquí. Eh, te explico, te la visión de lo que de... si queríamos aportar pues es una, una visión más positiva de que es posible sí. y, de que hay futuro y, y se demuestra no bueno, sí. por eso no tomaste esta sí vamos a ver la medicina mejor... adecuada diagnóstico diagnóstico se sí, sabe no la o sea, cosa es como la, pastilla, la buena buena, pastilla buena la pastilla buena pero bueno, <risa> hay, hay... No, no no, no, no, no. cosas muy buenas el primer bueno, primero hay que creérselo para poderlo hacer, ¿no? Pero al final yo cuando que tiene que Es una ciudad agradable, es una ciudad bonita, es una ciudad donde se come y se bebe espectacularmente bien, ¿no? Y, y realmente es una ciudad súper cómoda, es decir, se mueves muy fácilmente, ¿no? A mí me, me sorprende cuando decimos, hay dificultades. Pues si pues, en sí, dos minutos estás en el centro, en dos minutos estás en el parque lord, en dos minutos estás en otro lado, y es una ciudad que si se lo cree puede hacer. Es un tema de. Pues es un tema de eso, de hacer un buen diagnóstico, de ver qué, qué soluciones tenemos, dónde está viviendo la gente, qué tipo de clientes, qué demandan los clientes y empezar a trabajar en eso. Si la solución pasa por. Pues no sé, por cambios urbanísticos en cuanto a que dar solución a este tipo de locales o por atraer a algún tipo de empresas como Nermark o como Nermark o... Hay sitios donde lo están haciendo y ¿no? lo están haciendo pues porque se lo creen, pero... Bueno, pero esto no es... una no, sí, bueno, you know, bueno, Pero, ¿A pero hay que, que se en el de la accesibilidad pues porque, porque yo creo que el bici no, no cumpla mucho, pero... Eh, el tema de la y del coche, también en la ciudad, y lo han dicho en los como Valladolid, es que vivamos del automóvil eh, y que se accede, andando o no, eh, a los sitios relativamente fácil, pongamos tantas pegas al coche eh, en Yo no, no creo que ya sea reivindicable el tema de los aparcamientos en el centro, ya lo han dicho, yo creo que, que los están también dicen, pero, pero no. Creo que en Valladolid no hay un problema ni de contaminación ni de tráfico. Entonces, eh, todo lo que hagamos para mejorar el medio ambiente es por pues, medio ambiente, pero, pero comercialmente eh, a nosotros nos destroza el que Mayorís solo sea transitable en bici. Eh, los pagamentos visualizos sí, dice, pero ¿qué tenemos que hacer para acceder a nuestra ciudad que viene de 20 kilómetros alrededor? No de 5, la de 20 para un nivel 5. Son preguntas que todavía me quedan eh, en esa ciudad de futuro, ¿dónde, dónde vamos a estar? Bueno, pues cuestiones que obviamente quedan pendientes que y interesantes, es hacerse preguntas y luego tiempo para buscar las, las respuestas. Pues ahora también me quedo con dos, que habéis dicho ya, que leer, ya, ya terrujo, los, a Keller y a trabajar con las tres. Y enseguida sí, vamos también. con la siguiente. Muchas gracias.